Hola amigos del canal, estamos en Halloween O vamos a llegar a Halloween, o lo hemos pasado Así que vamos a jugar a un juego que se llama Don Peep Alone 2 O sea, no vayas al baño solo Vamos a ver En una habitación Aquí ya nos dice que vayamos encendiendo Las luces Ah, pues la pongo apagado Encendida Pero no se ve nada Vamos a ver, ah, tenemos el móvil Que lo ponía en las instrucciones Pero no sé mucho más ¿eh? Así que, venga pa, pa. Vamos encendiendo luces Que por aquí una puerta cerrada Para allá Que hay para allá Otra puerta parece que es una oficina y el teléfono un PC joder que el tío como vive bien mejor que nosotros bueno vamos tuvo que habrá que bajar por aquí porque está aquí tenemos como una especie de spray pero todavía no lo voy a coger porque no sé qué es hacemos más luces se ve bien aquí las cosas ¡buah! se pueden mover y esto no vale para nada Cuchillo Un objeto Y aquí tenemos Un garaje Pero bueno, dice que necesita una llave Pero aquí nos dice Que Que nos vayamos a uh, Ya sabéis Su puta madre Fina, no puede ser entonces, lo estamos haciendo, aunque no quedamos. ¡Epa! ¿Qué ha pasado ahí? Joder, y yo que iba todo maquillado que me ha maquillado mi mujer. Cago más la mano. Claro, como ella no sale, pues... Bueno, sí sale, pero... Y encima toca la puerta. ¡Ostras! ¡Dios! Me he meado encima. A ver. ¡Qué! ¡Yeah! ¿Qué es eso? Ya, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí tenemos para coger esto, ¿eh? Esto me suena a mí a algo, no sé oh. ¿Eh? ¿y este quién es? ¿Qué pasa, Rubio? Vaya flequillo que te ha hecho, ¿eh? Estás guapos ahí, ¿eh? tienes una frente para escribir aquí el eh, testamento Vamos Vamos a seguir para abajo Porque a pesar de las luces parece que se ha ido la luz Entonces pues vamos a ver si esto funciona Lo no mejor es que lo estoy mirando ahora. Vale, que no encendemos todas las luces. O eso parece, pero no hay energía. A para abajo. las luces encendía o, o no ah aquí está vale vamos a ver tanto las luces encendidas pero no se encienden entonces vamos a ver sí el generador Podemos poner esto, no hemos puesto, pero ahora qué, Dios, la tormenta, ahora qué hay que hacer, aquí había donde está un teléfono me suena el teléfono por aquí lo voy a rechazar tengo que conducir al de esto de ARREC al museo de ARREC no me ha dado tiempo a leerlo a ver. A ver si hay unas llaves por ahí o algo. Y esta metralleta. Eh, la llave. Joder, qué difícil es de coger. Vámonos a por la llave. Ya la tenemos. Vámonos a por el coche. ¿El coche. Estaba en el sótano. Me acuerdo. Tengo mala memoria, pero me acuerdo. Pues no, no estaba en el Tengo mala memoria Otra vez de flequillo Por aquí Vamos Ey, salimos con el coche ¿Dónde vamos con el coche ¿Cómo que Final 2 Nunca juegues a no cague solo, 2, sin jugar, a no cague, 1 A y a no cague Solo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a apuntar el juego Me parece que hay que jugar ante a los otros para ver Pero coño, mirad el maquillaje que me han puesto Joder, de hasta hasta vergüenza, pero bueno Espero que les haya gustado el vídeo, voy a ver si puedo jugar a las otras partes y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Buscando por internet se descubren juegos o por llamarlos de otra forma, experiencias. No sé cómo valorarlos. Solo sé... ...si me gustan o no me gustan... ...por lo tanto... ...ahora en Ya No Juego Más... ...analizamos para ti... tres juegos raros... ...el primero... ...te sitúa en una hamburguesería... ...y tienes que volver a casa... ...en tu flamante bicicleta... ...lógicamente... ...es de noche... ...y por la carretera... ...nos van a suceder cosas... ...como ver un conductor... ...que se va dando cabezazos en el volante... Y es que luego te das cuenta que ha atropellado a alguien. Por el camino, nos salen espectros que podemos evitar. Pero no consigo entender el objetivo final del juego. Joder. Porque nunca llegó a tiempo. Vean, vea. En algunas ocasiones, te atrapa uno y te quiere dar un susto. Bueno, seguimos. El segundo es un juego laberíntico en el que hay dibujos en la pared. Y con el ratón puedes ir moviendo un muñequito si coges la llave y vas abriendo puertas y va pasando por ellas. Hay más cosas, pero no consigo averiguarlo. Joder. Ahí me quedo. El tercer programa que he visto es una experiencia delante de un espejo en el que tenemos que mover el ratón hacia donde nos marca unos indicadores. Y suceden cosas. Veanlo mejor. el final supongo que es que ella está muerta en el accidente. Joder. La verdad que son juegos originales y con un potencial enorme. Pero no les veo mucho sentido. Si es asustar, no lo consiguen. Y tampoco llegas a entrar en el mundo que te ofrece. Como siempre, agradezco que haya personas que... ...usen su tiempo para hacer este tipo de programas... ...ya que les cuesta su trabajo... ...y son gratis, aunque se puede donar, pero... Sin embargo, yo ya no juego más porque... ...no he sentido sensaciones raras... ...ni diversión, ni miedo, ni angustia... ...quizá un poco de curiosidad... ...más que juego, yo lo llamaría experiencia interactiva... ...incluso el del espejo... ...el juego del espejo... ...creo que puede jugarse con realidad virtual... En fin. En esta ocasión, aparte de ver el vídeo, os pido una suscribida al canal y también que si tenéis más experiencias de estos juegos o lo habéis jugado y sabéis algo que yo no sepa, podéis contarlo en comentarios. Ah, y no te olvides de hacerle caso a mi patrocinadora. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal, o le das un like. Otra cosa, revisad el canal, que hay revisiones de juegos de todos los tipos. ¡Hasta la próxima!